Saludos soy Rael Banger, en esta hora les traigo un nuevo tutorial eh, lo estoy haciendo directamente desde el celular eh, para grabar eh, para capturar la pantalla de Netflix. Estoy grabando en el, directamente en el, en el celular y acuérdense que las, en, en ocasiones en tutoriales anteriores yo estaba grabando con la misma aplicación y cuando iniciaba eh, la aplicación de Netflix el fondo salía oscuro y luego cuando yo hacía el proceso, ahora sí se les reflejaba la pantalla de lo que yo estaba viendo pues en ese momento en la, la aplicación de Netflix. En este caso, desde el momento que yo le den la aplicación y comienza a reproducir la película, ustedes también van a ver por lo que ya no se va ya no va ya no va a haber ese problema, de que la pantalla se va a poner en negro. Entonces, lo único que tienen que hacer es muy sencillo, muy fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es abrir abrir la aplicación de Play Store y van a escribir se escribe Rebe, no sé si se eh, creo que se lee Rebe, no sé, eh, pero lo importante es que lo escriban así como está allí y les salga esta aplicación, ¿no? Esperan a que se descarguen y mientras ello, eh, eh, nos, eh, he creado este tutorial eh, actualizando lo que ya tengo allí, por lo que debido a que como un 10% no les, había, no les había funcionado y eso es bastante incómodo y para los de iPhone si logran instalar esta aplicación eh, también les va a funcionar no obstante estoy, estoy tratando de que un amigo me preste el iPhone de él para hacerlo directamente para iPhone pero no he podido, no me lo han querido prestar y eso es como es delicado y maneja su información personal ahí no quiere que la exponga YouTube porque en YouTube no todo el mundo ve, bueno, eh, no sé si alguno viene con mala intención pero igual él no quiere, entonces trataré de hacerlo para iPhone, pero no obstante con inténtenlo con esta aplicación. Espera más que se descarguen. No voy a cortar el, el el tutorial para que lo vean todo desde el inicio. Y lo otro también que les quería comentar es que con esta aplicación ustedes pueden eh, compartir películas con, su, con amigos, familiares. Y lo otro también es que esta aplicación no solo funciona para eh, capturar la pantalla de Netflix. No, no, es, no es esta aplicación que va a capturar la pantalla de Netflix, es la capturadora. Solo que esta aplicación permite que la capturadora eh, lo haga sin necesidad de hacer otros procedimientos como lo ha enseñado anteriormente apenas yo reproduzca la película ustedes inmediatamente la van a ver por lo que estoy grabando eh, con la capturadora que tengo en el celular no entonces como estoy grabando con ella y ya no le impide de que capture la pantalla entonces automáticamente ustedes también van a comenzar a ver la película apenas yo le dé reproducir o sea que no hay no hay más nada que hacer sino simplemente instalar la aplicación e eh, iniciar sesión en, en netflix y esperar a que se Reproduzca la película, solo veamos el, el, el paso que los pasos que continúan y verán que todo es sencillo. Tengan paciencia, que va en 74%. Ya casi. Yo creo que el único inconveniente en este caso sería es que la aplicación se les deje instalar en el celular. Una vez la instalen, a los otros que si tienen otra aplicación por la cual ustedes comparten películas y videos, inténtenlo con ella también, que les puede funcionar. No solo no tiene que ser con esta, también puede ser con otra, ¿no? Hay que explorar y buscar otras opciones. Bueno, ahí ya instalo la aplicación. Entonces, para capturar la pantalla yo por lo general lo hago con. Les voy a mostrar dónde está. Me gusta mucho esta que está aquí. Miren, esta que está instalada, la segunda. Es muy buena y es con la que estoy grabando en este momento. Entonces, una vez haya instalado la aplicación, vamos a ejecutarla. vamos a pasar hacia la izquierda, Vamos seguimos pasando, seguimos pasando pasamos y vamos a iniciarla con facebook, twitter o, o google en mi caso lo voy a hacer con facebook para que no me tarde mucho aquí damos clic en ok y aquí vamos a dar clic en permitir y luego vamos a clic aquí en el signo más esquina inferior derecha. Damos clic allí. Y en este caso es con Netflix, ¿no? Entonces vamos a darle clic en Netflix la primera opción. Vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta. Vamos a poner nuestra contraseña. Va a iniciar sesión. Y aquí vamos a reproducir una película cualquiera Apenas yo la reproduzco a ustedes Y también la van a ver al mismo tiempo Por lo que no es necesario hacer lo que yo hacía antes Para que ustedes pudieran pues, reflejarse O sea, como estoy grabando al mismo Como estoy capturando la pantalla Entonces también se va a capturar la película al mismo tiempo Por lo que ya no... ¿sí? Porque aquí no la fui a reproducir directamente Con la aplicación de Netflix Sino con la aplicación que instalamos Entonces vamos a reproducir esta que dice La Tierra de Noche Reproducir no lo voy a poner de forma vertical, lo voy a dejar horizontal. Eh, para que para no tenga problema con YouTube. ¿Qué eh, pasó aquí? Eh, damos clic en la opción donde dice jugar damos clic en esa opción y luego cuando damos clic en la película no sale esa opción que dice jugar damos clic allí para que no nos tire error y allí eh, se nos barre así como hice yo simplemente haganlo de la misma forma y ya no es más esta eh, la pueden poner de forma eh, vertical para que lo vean en pantalla completa pero es decir que esto solo es un tutorial y quiero mostrarles eso y como pueden ver ustedes ahí están viendo el fondo de, de pantalla normal, la película como tal. Y no salió pantalla en negro, no hice más nada, simplemente les mostré ya. Bueno, todo lo vamos a dejar hasta ahí debido a que no puedo reproducirla más para que no me eliminen este video. Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima. no olviden de suscribirse y pedir otro tutorial si lo necesitan. Eh, y chao.